La Historia de lo Correcto y de lo Justo Eros una vez dos profesionales de la construcción. Harry, un ingeniero comprometido con finalizar la obra en tiempo, tiene problemas de comunicación con Oliver por realizar trabajo sin su supervisión, alegando que la calidad de la obra no está comprometida, a pesar que la responsabilidad tiene rendición de cuentas para el bien de todos. Oye, estoy molesto por el correo que me enviaste ayer, por la no conformidad. Lo hubiéramos hablado ¿Por qué hay necesidad de hacer tanto escándalo. Ah, Arnie, te llamé y pedí reunión desde la mañana de ayer. Y hasta el fin del día te empié ese correo. No me vengas diciendo... No, no, no, no, ingeniero. Estuve todo el día ocupado atendiendo el doble de urgencias que usted ayer. Y para lo que me estaba llamando era para perder el tiempo. Y no cree que ese es el problema. está el doble de urgencias, hombre. Pero, ¿Acaso se vio afectada la calidad de la obra antier? ¿Qué tuviste necesidad de enviar el correo? ¿Con qué objetivo, hermano? Sí, para dejar el registro de la no conformidad y buscar una solución. Con compromisos No, no, no, no. La calidad de esta obra no está afectada. Me estás exagerando para hacerme quedar mal. Eso no lo voy a permitir. A ver. Si fuera como sí. Harry... Harry, pero si nadie te juzga por los errores. Es justo equivocarse. El problema sería repetirlos otra vez. Ahora bien... Tu preocupación por daño de tu reputación es exagerada, hombre. Al contrario, fuera sospechoso que si existen errores en la OVE y no se reporten. No estoy de acuerdo. Es justo que exista diferencias de opiniones, hombre, pero no es correcto negarse el registro o posponer soluciones. Incrementamos los riesgos. La presión del trabajo, la excusa y la falta de habilidades blandas, la competencia. Hacen realizar actividades incorrectas que aunque parezcan ser realizadas de manera justa, generan atrasos. En la solución y en los resultados, la búsqueda de culpables no aporta valor y evita el objetivo real, la solución. Mientras tanto, otro día. ¿Cuál es su experiencia, pero ¿Cuántas horas tiene? ¿Por qué la desconfianza? Yo tengo más acta que usted en proyectos, déjeme trabajar ah, y hacer mis claro. responsabilidades, por favor. Es una competencia de quien tiene el ego más grande. ¿Qué valor aporta de eso? Lo correcto es no olvidar que tal responsabilidad tiene rendición de cuentas, diligencia, cuidado, especialmente en posiciones de liderazgo, que se mire bien, parezca bien y vuela bien. Mientras tanto, otro día. En mis trabajos no hay errores, si hay algo que corregir, lo hacemos. El paradigma que he aprendido en esos trabajos de que no cometer errores es lo correcto para sus funciones está equivocado. Hay presión de avance, no perdamos tiempo. Usted es el supervisor, si hay algo que está mal, también es su culpa. El objetivo es buscar soluciones, no culpables. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué aprendimos aquí sobre el error y la experiencia? La ignorancia progresa cuando el error se repite. La explicación es un error bien vestido. Hagamos errores nuevos y vistemos los antiguos. Esa es justamente la experiencia correcta. Mejorar es una necesidad. Querer ser un campeón es un camino injustamente difícil porque hacer lo correcto no es fácil. Condenar el error es otro error, no corregirlo, repetirlo es incorrecto, es justo equivocarse para así aprender. Los procesos sin validar generan más costos, más tiempo, más incertidumbre. Validémoslo. Y amenazar a otro profesional no es correcto, ni agrega valor, sino todo lo contrario. Como dice John Maxwell, Un individuo sabio aprende de sus errores, pero uno más sabio aprende de los errores de los demás. Y más sabio aún aprende el éxito de los demás. Ahora bien, nosotros como constructores, ¿por qué construir muros donde no se necesitan? En una isla, bajo la arena, bajo malos cimientos. Es más difícil, claro está. Pero en nuestras relaciones, es un orgullo construir muros. Pero es aún mejor la honra y satisfacción de construir puentes. Ánimo. Agreguemos valor. Y por último, es correcto y justo realizar la dirección de tu obra con principios. Los procesos no son el objetivo. El resultado es el fin, pero con principios. El PMI nos describe 12 principios. Aquí compartimos un acróstico al respecto para su recordatorio. Dime, claro, cooperele. Las primeras cuatro, dime, significa acciones, que hay que tomar para dar valor, apoyar y beneficiarlos al máximo. Primer principio que debemos tener en cuenta para cualquier dirección de obra. Interesados, hay que involucrarlos y comprometerlos. Tenemos que involucrarlos, hacerlos partícipes. Tenemos que tomar acciones para ello. La mayordomía nos referimos a acciones para ser diligentes, respetuosos, cuidadosos e íntegros, dar cuenta de lo que hacemos. Y acciones para trabajar en equipo, colaborar, crearlos, juntos con sinergia. Se trata de tener y conservar ese equipo, estimularlo. Segundo nivel que debemos monitorear se refiere a la calidad en sus procesos y sus entregas, todo el completo. Monitorear el liderazgo debe ser promovido por todos. Monitorear el adaptar en todo el contexto, como la pieza clave del rompecabezas, cómo podemos adaptarlo y tener claro el monitoreo de nuestros riesgos positivos o negativos, las oportunidades y riesgos que pueden ocasionar tener una respuesta óptima en tiempo, si lo tenemos claro, para poder tener contingencias y planes de acción. Y por último, los últimos cuatro principios de enfoque de la complejidad, para poder simplificar el comportamiento de ese laberinto que tenemos a veces en los proyectos para poder simplificar nuestras respuestas. Un pensamiento sistemático, un enfoque para dar respuestas a las interacciones de una causalidad, un efecto. Llegar con las soluciones. El enfoque de la resiliencia es recuperarse al cambio. Esto es complicado, nos cuesta el cambio. Y recuperarnos del cambio es resiliencia. Podernos adaptar rápido a un conflicto. Y por último y no menos importante en la dirección de proyectos, de los principios es lograr la evolución lograr cómo prever el futuro, dar cinco pasos adelante y lograr ese enfoque en esa evolución. Esto de manera breve y con una nomenclatura de colores en el caso de estudio 4D, donde se muestra que las habilidades blandas en las relaciones son muy importantes para poder aplicar estos 12 principios ya que las experiencias compartidas para generar empatía y conectar unas aficiones comunes y con el propósito con otro, generan esos patrones de comportamiento para lograr la mayoría de estos principios. Aunque tengamos competencia, aunque tengamos carácter, la mayor parte trata de a veces habilidades blandas de nuestras relaciones. Muchas gracias, espero que les gusten, suscríbanse a nuestro canal y hasta la próxima mis constructores.